¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí celebrando el 60 aniversario de Sega. Y por aquí tenemos a Sonic, la segunda parte. Si os gusta, tenéis gratis totalmente este juego. Simplemente dándole a jugar ahora, ya lo añadís a vuestra biblioteca. 60 aniversario de SEGA, que aparte de tener gratis este juego, tenéis todas estas ofertas de Sony. Sony Manía por 4,99. Eh, por aquí también está el Sony, el primero por 1,12. Y esto es lo más interesante también, si os gusta Company of Heroes 2, lo tenéis por un euro. Aquí vamos a poner un poquito a ver aquí está el famoso juego de la segunda guerra mundial ya sabéis vamos a bajar y tenéis aquí que vale 20 euros se queda en un euro hasta el 19 de octubre ahí lo tenéis a todos los que os guste la estrategia pero no solo eso, también tenéis el este, el Down of War 3, que está valorado en 40 euros por 4. Vamos a poner un poquito. Ahí está. Este juego también. Ahí está, aquí lo tenéis, 40 euros, se queda en 4 euros. Y tenéis aquí un pack, también. Vamos a ver este pack, 11,61 Aquí está, 11,61 Un pack que vale 72,97 El 84% 11,61 A los que os guste este tipo de juegos Creo que es el primer Download of War, el segundo y el tercero Exactamente, tenéis ese pedazo De pack rebajado Pero no solo eso Es que hay un montón Está también, vamos a ir atrás a ah, la serie Yakuza también tenéis descuento está un pack con los tres también y vamos a ir un poco atrás aquí está todas estas ofertas todas son de sega por su 60 aniversario yakuza yakuza 0 por 4,99 yakuza kiwani 2 por 15 14,99 el total war Attila, 45 euros se queda en 11,24. Y podemos seguir así. Hay montones. Bayoneta, que le guste Bayoneta. 20 euros se quedan 4,99. Total War Saga. Trons of Retraña. Igual, 13,59. Bueno, en fin. Pues esto ya es buscar y celebrar. Ya que están de celebración, pues ahí lo tenéis. Así que nada. Sed felices, disfrutar y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao!